Esto se enmarca en la política del gobierno de Omar Perotti en llevar a la, toda la provincia agua potable y cloacas, una verdadera política de salud, de saneamiento, y en ese sentido esto se desarrolla a través de distintos programas. En algunos casos, este, de las obras de las ciudades más grandes, con fondos de Lenosa, con fondos provinciales, con el trabajo de Aguas Santa Fecinas. En otros casos con cooperativas y en este caso, como en Aldao, con un convenio con la comuna, con un aporte del gobierno de la provincia para llevar adelante... Este, el programa de la red de agua potable y en ese sentido cumplir con aquel objetivo que les planteaba al principio. Es así, 19 millones de pesos que realmente hemos dado respuesta de, después de muchas postergaciones y en este caso particular eh, bueno a través de esta sensibilidad que hemos tenido desde el gobierno provincial de Omar Perotti pero en especial de la contadora Silvina Frana y, de, y la importante gestión que hoy están haciendo los presidentes comunales, en este caso digo Michelini. Y bueno, el departamento realmente en estos últimos dos años ha tenido eh, tal vez para tratar de equilibrar aquellos, aquellos contratiempos, aquellos atrasos que ha tenido durante más de una década en materia de agua, en materia de cloaca, pero en este caso particular este importante convenio que nos va a permitir hacer una penetración de este, de este importante servicio que, que le va a permitir darle a, no solamente a los principales establecimientos públicos que tiene la localidad, sino aquellos que son beneficiarios porque pasa la red del frente un servicio tan importante, porque bueno, ellos tienen una planta de Osmos inversa y este proceso de expansión implica darle. Eh, calidad de vida totalmente distinta. Eh, en una visita de, del gobernador al que en el mes de octubre a Colonia Aldao, dice, bueno, Aldao tiene que tener agua potable, bueno, y hoy, por suerte, gracias a, a, al gobernador, a las gestiones del senador, a las gestiones de, de la ministra Silvina Prana, eh, hoy podemos estar firmando este convenio que es muy importante, en el cual vamos a llegar con las redes domiciliarias, al 80% del, de la población de Colonia Dado y, lo que es más importante, a todas las instituciones escolares, instituciones intermedias de, del pueblo. ¿no?